Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video Hoy es el último día de este lindo año No tan lindo por esta pandemia maldita Bueno, estoy grabando este video de noche Creo que son las 7 Hoy les voy a enseñar a crear armas ciclitas Y todos los datos de La primera es una mini-rus La voy a llamar FN-91 Primero es poner la cinculata. Después poner la recarga rápida de 38 balas. Poner, a ver, el, esta boca de cañón compensador ligero de WC. Poner empuñadora frontal de mercenario. Poner el adhesivo de empuñadura granulado. Digo... <risas> Digo que el cañón no hacía falta, ¿no? Ahí, ahí que era. Y poner el cañón ligero corto. Eh, M y P. Ya está, tenemos... Tenemos... Pues ya tenemos nuestra mini rus. Le vamos a poner calcomanías plum, plum, plum y plum. Ahora le vamos a poner una muleta. Le voy a poner el que tenía, no sé por qué. Y también tengo este camuflaje con este. Mm, tenemos la vereta. Con la MW11 hay que poner el gatillo ligero. Hay que poner la recarga de 20 balas. Um, poner el 45 táctico y ligero. Este, digo. ¡Hala, qué pequeño, no! Y poner el. el, el supresor de furgonazo ligero de MIP. El compacto de 45 sirve para poder ir más rápido y apuntar mejor. Um, creo que falta algo. así ah, pues la empuñadura el adhesivo de empuñadora granulado ya tenemos la vereta acá tengo una vereta mejor pero esta es mejor ya tenemos acá una vereta ahora les voy a enseñar vamos a convertir la m 4 lmg en un fusil de asalto así quedaría ponemos la munición ligera de 30 balas la culata estable RTC La mira la mira punto rojo 1 poner el cañón corto MIP. o este, cualquiera, pero yo voy a poner este para que se me aligue y poner la ventaja presdigitación. para que sea más rápida la recarga, simplemente Ya tenemos acá una una M4LMG convertida en una en un lindo fusel de asalto también podemos convertir una pistola en un francotirador ponemos la vamos a desequipar todo para les enseñarles yo siempre trato yo copio algunas cosas de youtube es que no sé todas pues. cosas el máximo tiene que estar en el nivel 29. Esta... No, tiene que estar en el nivel 36. Es el máximo. O oh, 29. Yo... Porque hay que ponerle la mira por 4. Esta. Esta o esta, cualquiera. Yo le voy a poner esta porque todavía mucho. Ya justo antes del nivel. Yo le voy a poner esta. Pero por ahora le voy a poner la mira holográfica 1. Ustedes pueden poner la mira holográfica 1, la mira táctica por 3, 2 o la mira por 4. Yo le voy a poner la mira holográfica 1 porque todavía no me alcanza. Ponemos el cañón G358 largo. Ponemos la empuñadora trasera culata portátil táctica o culata portátil boot. Yo voy a poner esta porque... Porque sí, antes estaba esta, pero ahora he conseguido esta. Ahora hay que poner el gatillo pesado. No quiero, por favor. Hay que poner el gatillo pesado. Y... Creo que falta algo. Ah, sí, la munición. La recarga de fuerza vulnerante. Ya tenemos nuestro francotirador. Vamos a utilizar este. Vamos a quedar con el control MG. Y le vamos a poner acá el colector Motao porque a mí me parece muy bien para cuando están cuando está capturado el esto ¿Cómo se llama? ¿Cómo se Ay, oh, no recuerda. <risa> Ahora estar acá. Creo que es punto caliente. punto caliente. Lanzamos el colector del y así todos mueren y ya podemos capturar. Yo voy a poner el sistema Turofi porque nos protege. Y estábamos vamos a iniciar la partida. Bueno, ya estamos acá. Que okay, ya estamos acá. Lo único que no funciona es el cuando ponemos la mira, siempre va despacio. Aunque sea un fusil de asalto igual. Ratito, bueno, ya seguimos acá. Ya está. Vamos a recargar que se nos acaba. está. Linga, necesitamos mucha munición. Me mataron. Con la rusita, no otro aquí, ¿eh? es muy buena. Me voy a equipar esto. Ah, voy a coger el colecta del matado y voy a lanzarlo desde acá arriba. lo lanzamos. Me muero, me muero, me muero. Me muero. Me muero, pero me muero, compa. Voy a poner acá el sistema de tecnología. Ah, y. Ah, y. Ya está. Me mataron, me mataron. Voy a seguir con eso, ¿no? Uh -huh. Puedo coger el colecto matado Para lanzarlo ya Antes de una vez Lanza. No, que mal, no, que mal Un lapetipito Harpoon last bueno, ahorita te mueres con este colectel matado. Permiso. Permiso. Uy, qué mal. Son la verita, por favor, pero por favor, me voy, me voy a matar. qué mal no, qué mal. No me el ¿Y con todo, lo, todas las armas que hicimos. Ahora las vamos a probar en el modo de entrenamiento. A ver, vamos a ver si aparecen. Si aparecen como yo lo he hecho, uh, no creo, simplemente no creo. Por favor, déjenme moverme. Déjenme moverme. Hecho, y se muere. ¿Qué? Se murió. A ver, me voy a llevar la... 50. Oye. ¡No! No, qué mal. No, qué mal. Me voy a equipar la... Donde la tenga, acá está, Vengo... la verita. ¿Dónde está la Fénix? Quiero la Fénix. ¿Dónde juega? La... ¡Ven! Que alguien me explique Porfa Con la cuku 9 43 porque dice que hay 43 oh, la No sé por qué la Old no me gusta No me la equipo no sé. Uy, carga rápido. ¿Qué tengo que matar a alguien con dos? Con dos headshots. La m me es como la... Rus... No la pero ahora voy a... La chuveca, nunca la he utilizado. Me Qu quita muy poca vida, no sé por qué. Qué linda recarga, ¿no? Dos segundos. Dos puntos siete segundos. Voy a creerlo. La strike. La strike para mí es la peor escopeta. Ok. Siete segundos. Dura siete segundos, m mm. Aquí por la Vikings, que es mi arma, es mi escopeta favorita. Lanza, lanza, lanza, lanza. ¡Lanza! Estoy vigilando. forma 17 minutos. Que ya me voy. Bye bye. Adiós, nos vemos en el próximo video.